De algunas especies, particularmente de maceta, que es a lo que responde en la demanda en esta zona, pero como también trabajamos para un proyecto nacional, también evaluamos especies de corte, eh, principalmente bulbosas, porque son rústicas, de fácil manejo, rápida adaptación y. Eh, en este caso lo que vamos a ver es, aquí adelante un cultivo de calitas, que este año ha tenido mucha demanda en toda la zona de Lamba, porque es una especie novedosa, las calas de colores, y tienen un ciclo rapidísimo, en menos de un mes estamos cosechando, ya lo que vemos ahora lamentablemente es el final del ensayo. Y atrás, si me pueden acompañar o si quieren acercarse, Vamos a ver un cultivo de fresia, que es lo que realmente estamos tratando de insistir a través de capacitaciones y diferentes este, medios de comunicación, de que es una gran alternativa para los viveros de la zona. Si me acompañan, vamos atrás. Hugo, me cortás la luz de los... Hugo, cortame.